Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy el Fidel Birris y los saludo, queridos amigui Birris. El día de hoy me encuentro aquí en el portal Américas de Bogotá TMBUS. Pero, como lo hemos vuelto costumbre, vamos a dar algunos saluditos el día de hoy antes de comenzar. Un gran saludo a Mirella Benítez, que dice que ya juega Bogotá TMBUS, a Mercedes Ricaute a Javier López, a Diana Marcela Flores Díaz, a Clara Viviana Vargas Castellanos, a Dianch, que nos dice, oye, ¿me saludas en el próximo video? Pues lo estoy haciendo, Dianch. También a Santiago Villarraga, que dice que también hizo la ruta M47. A Cophead, que me dice, hola Fidel Birris, una pregunta, ¿cómo puedo estar en tus videos? Bueno, Cophead, yo ya te dejé la respuesta ahí en ese video. También Samu FT me saluda, dice que este juego lo quiero y juega mucho por mí. Pues gracias, Samu. Esas palabras tan bonitas siempre, siempre, siempre me llegan mucho al corazón, amigo mío. David Martínez Juegazo Chencho Rojas Amigui Birris, Un gran saludo A Mercedes Ricaute también Que me dice Prueba el nuevo bus alimentador En el Portal 80 En el Buscar Urban Plus S5 Lo voy a hacer Hoy no pero sí lo voy a hacer. También Juan Game me dice: Hola, crack, sigue cumpliendo tus sueños, gran video. Ese juego es genial. También a Dylan Gómez que me dice: Me recomiendas hacer la ruta B26 que va desde el Portal Américas hasta, hasta Alcalá. Pues, amigo Dylan, hoy estás de suerte porque esa es la que vamos a probar el día de hoy, la B. 26. También a It's GT, que siempre nos saluda. También a XDXD Pro 0101 Inc. GT, que también nos saluda grandiosamente y siempre nos da muchas explicaciones. A Jorge Montes, que descubrí que era un colaborador del juego. Así que un gran saludo, amigo. Muy bellas tus creaciones. Y por supuesto, a De Tatán. Adepta tan claro que sí. Bueno, amigos, y ahora sí vamos a empezar a jugar nuestras aventuras en Bogotá TM. Oh my god, esto va a ser épico, papus. ¿Y ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Dijimos que vamos a hacer la B26 eh, trajecito de conductor, trajecito de conductor para que nos veamos hermosos, preciosos. Oh, sí, oh, sí, oh, sí, con este sí lo podemos hacer. Vamos con este. ¡Ay, este es Carter! ¡Hola, Carter! Estaría increíble tomarnos una foto. Sí, estaría increíble. Don Carter. Iron Man, mi héroe. ¡Ay, miren, qué más Carter! Bueno, creo que para, van a cambiar los planes el día. de... ¡Ja, <risa> Se fue volando, se fue volando. <risa> ese Carter es un, es un cuento. Uy, qué trabajador. Nos dice que, que está a punto de sacar un nuevo bus para ese juego. Les, les, vamos a chismosearle que cuando, y cuándo será. Se puede chismosear la fecha. ¡Oh! Miren, Lionel Messi. ¿Pero este será el mismo Messi de la vez pasada o este es otro Messi? Ah, bueno, yo quería elegir este del B26, pero no sé por qué no me sale el B26. Bueno, pues vamos a hacer el B26 con, eh, con ruta a portada de del portal Américas Alcalá y pues vamos a ver me dice Fidel te reto a hacer reversa en un video con este bus listo por acá Carter me está dando como instrucciones de de por dónde voy a ir entonces vámonos por la izquierda y le seguimos ahí vamos por acá <ríe> Le pregunto a Carter que qué se siente ser Iron Man Y, ay, Dios mío E ir en bus O sea, saber volar, pero aún así decidir ir en bus Y me dice, pues Se siente, ¿ves? A veces me parto la pierna, pero bien A veces me parto la pierna, pero bien, dice Ese Carter es un chister. A ver, a ver ¿Qué estación es esta? ¿Y? Dice que con J abro las puertas ¿En serio? ¿Son cuántas paradas? No Dice que faltan 30 paradas No Ah, son 16, ok, listo Ok, tengo un profesor malvado que se llama Carter Y les y antes de O sea, le, antes le pregunto de que cuántas paradas son Y me dice que 30, después 16 Y ahora me dice que 10 Ya no le estoy creyendo a ese profesor Ay, va a estrellar Me voy a estrellar. Casi me estrello con el bus de... Bueno, de quien sea que vaya adelante. Yo lo estoy siguiendo. Este es un biarticulado. Yo estoy con un triarticulado. ¡Wow! La segunda vez que me meto con un triarticulado. Bueno, vamos con el amigo aquí adelante. Bueno, vamos en caravana. Chévere, ¿sí o no? Que vamos en caravana. Bueno, por acá Lionel me dice... Lionel me dice... ¡Ay, no! Eh, ¡Ay, no, no, no! En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Don, don Carter, el poder... Le digo, Don Iron Man, qué fuerte asusta Y me dice que me va a ayudar a... A, des, a que mi carro se, se, se... Creo que lo empeoró. Wow, Don... Uy, Don Iron Man está cuadrándome el ca what, what, what, que, ¿Por dónde era que yo tenía que ir? ¿Qué me está haciendo? Don Iron Man. Bueno, por aquí le acabo de, de aceptar a pro Gamer. O mejor dicho, a... ¿A quién? ¿Cómo se llama? A, a, a Messi, Lionel Messi, la, la solicitud. No, ¿qué, ¿Qué hace Carter? ¿Qué está haciendo Carter? Ver, me dice que eche para atrás. Ah, me quiere empujar para que yo con la misma fuerza... Pueda, pueda... Pueda, pueda, poder... ¿Pueda poder, qué? Pueda echarme pa... ¡Ayúdame, Carter! ¡Uy! ¡Uy, ese Carter es un crack! Dos mil años más tarde. ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, qué poder! Ese es el poder de un maestro. <risa> Esto va a ser un, un clipazo en el video. Con la ayuda de Carter intentando... Ok, qué chévere, Carter se sabe muy bien las pistas y me va diciendo, por ejemplo, ve bajando la velocidad, Fidel. Próximas paradas, y banderas. ¡Wow! Se subió French. Destino. Bueno, French ya ha subido al bus. Ya vamos dos, Carter y French. Qué profesor tan bueno el Carter este. El Ted Carter, el Iron Man, el Master, el Professor, el Teacher... A ver, me dicen que con M abro el mapa... ¡Ah! Con M abro el mapa rápido Bueno, primero vamos a ver quiénes están en el bus Ah, por aquí están Está el Dev Carter ¡Ah! El Frenchan ya no está Y el otro chico que estaba por aquí Ya no lo veo Bueno, estamos... Pues Ok, dice que con la L son luces intermitentes Y con la Q ¿Es que. Ay, ah, este, este edificio No lo recuerdo Bueno, por acá dice Oye, ese carter se sabe de todos los lugares Dice que vamos en Marsellas Pero donde paramos era Américas algo O sea que esa estación que pasamos era Marsella ¡Qué crack ese, ese cárter. A ver, e, ¿eh? así, ah, ah sí, las luces, oh qué genial, qué chévere, sí las luces. Miren, vamos ahí con el Carter, Carter, señor Carter, vamos. Wow, qué chévere se siente sí manejar así. Sin embargo, soy más de tercera persona. <ríe> es un honor llevarlo aquí, a un Carter, le digo. <ríe> Bueno, ya he tenido el, el, la oportunidad de llevar a, a, a Tatán. Y, y hoy, hoy tuve la oportunidad de llevar a, a Carter. Seré tu escolta. Seré tu escolta. Ah, yo me he fijado el muñequito que tiene Carter ahí. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. ¿Qué pasó? Dice, ya vengo, traeré un bus. Pero bueno, yo voy a seguir derecho. Y... Esperen, esperen. ¿Y aquí por dónde es? Esperen, esperen, esperen, esperen, esperen. A ver, vamos para B. ¿Por dónde es acá? ¿Aquí por dónde será? A ver. Veamos M. Para llegar al norte tenemos que pasar por A. Entonces... ¿Cómo la cosa? ¿Será que tengo que seguir derecho? O sea... Pero porque a mí me muestra una flecha saliendo de aquí. Bueno, yo sigo derecho por acá. Yo sigo derecho por acá. Espero que De Carter no me... No me regalle. Si ¿Sí? si ¿Sí iré bien. O sea, es el norte, es héroes. Pero si estoy todavía por la ruta, voy a hacerle pito a ese. Ahí lo saludé, pero no me echó pito, me siento ignorado. Qué ignorada, qué ignorada, me siento tan triste de que se hayan burlado de mí. También tengo que mejorar un poco algo y es irme bien por la ruta. Uy, uy, uy, ahí me bailó un poquito el, el bus. Pere, pere, que acá, acá hay que parar. Esto está como en rojo. Está en rojo. A ver, aquí sigo derecho, ¿cierto? Ah, mire, ya se puso en verde. Por acá les, me está preguntando eh, Carter que por dónde voy. ¿En NQS? No. Y aquí qué hago? No era el camino. Ay, lo que tienes de bruto, lo tienes de bruto. Ay, me dice que ese no era el camino. Bueno, vamos a seguir al héroe, al máster. Él me va a guiar porque eh, voy mal, me desvié de la ruta. Resulta que me desvié de la ruta por confiarme. No sé qué hice mal, así que, que voy a seguirlo. Al, al, al máster A ver, lo vamos a seguir Ah, miren Por acá sí nos muestra que el B Ay, perdón <ríe> Creo que lo golpeé, señor Miserable, todavía tienes el descaro De decir eso <ríe> Bueno, vamos a seguir a A, a, a Carter Que me dice que le tengo que pagar la <ríe> Uh oh Richard. <risa> <risa> ¿Qué le pasó ahí a Del Carter? Ahí sí yo no fui. Él fue el que. Él fue el que. <risa> Él fue el que estrelló el carro. Yo no fui. Yo no fui. Bueno, amigos, cuéntenme cuáles son sus rutas favoritas del juego. Eh, porque voy a, voy a qué? Uy, porque el, el carro de, de de Carter sí saca, sí saca como humo negro. Eh, eh, no he visto en los míos que saque ese humito, o, o, o si ¿sí, todos sacan ese humito negro. Bueno, yo sigo, yo sigo a de Carter. Yo sigo a de Carter. Y iluminó porque está iluminando. Me está diciendo que cerca, cerca, por aquí cerca es una parada. Bueno, Deb Carter me está preguntando que si soy de, de Bogotá y le estoy explicando que no, que soy de una ciudad cerquita de Fusagasugá. Eh, y le pregunto que si él es de Bogotá y me dice que él es de, de Nueva York. <risa> ¡Ay, ay, ay! ¡Lo voy a estrellar! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¿Qué, ¿Qué le dio a mi bus? ¿Qué le dio a mi bus? ¡No! que le dio una le dio a mi bus, porque se giró de esa forma le, le, o sea, si ¿sí vieron lo que le, le pasó a mi bus, le estoy diciendo a, a, a David Carter que, que mi bus se puso a hacer break, break dance. creo que cuando lo golpeé por atrás y ahora no lo puedo mover miren, me quedé engarzado <ríe> él dice que se me dañó una rueda y le estoy diciendo que se me dañaron todas, miren, estoy sin ruedas Dios mío, bueno pues amigos míos no pude completar la la ruta B completa. No la puede completar. <risa> ah, con que cerrándome abriéndome las puertas, ¿no? El, el, el Deb Carter me, me, ha, eh, me ha echado la mano. Ahora es el que va a completar la ruta. Lamentablemente yo no pude completarla. Eh, fui un. Un que. Un incumplido de. Con... <risa> Son 20 mil, me dice. Esto... El, el... <risa> el cárter me tuvo que echar la mano. No pude completar la ruta, lo siento, quería completarla. Lo siento al suscriptor que me ha dicho que la hiciera. No la completé, no no pude cum cum cumplirle su la promesa. Como pueden ver... <risa> pero lamentablemente él tuvo que llevarme para cumplir con esa ruta, la cual no sé en qué punto de la ruta, yo iba creo que por ahí a la mitad. Eh, sin embargo, pues, bueno, le estoy preguntando que gracias, él me dice que gracias no, que son 20 mil pesos, pero pues yo le estoy diciendo, pues usted es Iron Man, es filántropo, poderoso, millonario, playboy, Usted no necesita 20 mil pesos, sin embargo él me dice que esos 20 mil pesos le sirven para viajar y tras milenio. Oh, man, I still go, go, go.